Mi invitado de hoy, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Solamente el tema económico o algo más. Bueno, ¿Ah? Bienvenido. Vamos a empezar con lo económico okay, y vamos te con algo un poco más divertido. ¿eh? Tú le pones ahí sustancia. No, tú. Tú me haces la preguntita y yo... Hacemos algo ahí. ¿Qué tal? Bienvenido. Un bueno, saludo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hoy... ¿Cómo anda la economía? Bueno, la economía... No hay, que verla como una foto, no, no hay que verla como una foto en este Porque momento. Porque la economía mundial está, no, volteada, está muy ¿no? complicado. El mundo está con mucha turbulencia económica, financiera, Europa, Estados Unidos. Verdad que, ojalá eso se recomponga. Verdad que no estamos apostando a que nadie se hunda, sino más bien que todo se recomponga. ¿Se refleja en Venezuela? Venezuela, acá, estamos dando recién, estamos dando la cifra de crecimiento del primer trimestre. Pues bueno, explicarle cómo es la metodología rapidito, ¿no? Uno compara el primer trimestre del 2012 con las actividades económicas del primer trimestre del 2011. En el primer trimestre del 2011 crecimos 4,8. Ahora superamos eso, José Vicente. Estamos en 5,6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para la gente que nos está escuchando? Pero significa que la construcción arrancó. Y bueno, eso se nota en la calle. Tú ves torres, ves la gente... De, trabajando su, su, sus actividades, eh, produciendo las viviendas. Y ahora con algo muy importante, que el sector popular, eh, los consejos comunales están construyendo alrededor de un 30% de toda esa vivienda. Eso significa que bueno hay trabajo, eh, aguas abajo, eh, tú necesitas eh, los muebles, necesitas todos los artefactos de la cocina. Entonces eso va generando una economía de escala, Hacia abajo muy importante, entonces el comercio se reactiva, si el comercio se reactiva el consumo también. Entonces, bueno, es toda una dinámica importante. La, la medición de la economía en la parte del de este, sector de construcción fue casi 30, 29,6. Ese PIB de 5,6 en relación a la región. Bueno, mira... Eh, Casi ningún, a país, país de la casi ningún país ha dado en este momento el PIB del primer trimestre. Sin embargo, nos estamos comparando con lo que los organismos internacionales dicen que va a crecer la región. La región dice que va a crecer alrededor de tres. Es decir, que nosotros estamos más que tres y estamos casi duplicando lo que dicen los organismos internacionales. Algunos organismos internacionales decían que íbamos a estar alrededor de cuatro. Bueno, estamos por el 5-6. El presupuesto está establecido alrededor de 5. Estamos en, en este momento por encima de la meta presupuestaria. Ahora, ¿cómo se refleja eso en la situación, en el movimiento económico del país? Porque bueno, los sectores de la oposición dicen, sostienen tercamente que, bueno, eso no hace. Es ¿no? Esa es la respuesta que dan. ¿no? Y que por el contrario lo que es una economía caotizada, que... El desempleo crece, que la inflación se dispara, aun cuando la cifra dicen todo lo contrario. ¿no? Bueno, uno tiene que respetar, bueno, la posición tiene que existir, yo lo que creo que, bueno, ahí están los datos técnicos, profesionales, ahí no hay ningún invento, tú mides las actividades económicas, mides las actividades de inflación y se refleja, ¿no? Eh, como te digo, mira, las actividades de construcción creciendo, las actividades de manufactura creciendo, claro, menores caras, las telecomunicaciones creciendo, los servicios del gobierno, que es la salud y la educación creciendo, es lo que llaman los técnicos una racha buena en estos dos, telecomunicaciones y servicios de gobierno, más de 25 trimestres consecutivos en zona positiva. Eh, los chinos dicen que después de que tú pasas de 15, es algo muy importante. Bueno, aquí en esos dos sectores está todavía... Tenemos que trabajar más la parte de manufactura, sobre todo los alimentos. Pero bueno, respetando lo que diga la oposición o algunos voceros de la oposición, la realidad es la realidad. La realidad es que está creciendo. La realidad en este primer trimestre que está disminuyendo la inflación, aunque sigue siendo una inflación importante, alrededor de 20. Eso hay que reconocerlo. ¿Se puede llegar a un dígito? Sí se puede llegar a un dígito. ¿Cómo se hace para llegar a un dígito? Hay que producir más alimentos. Y la velocidad de producción de alimentos tiene que aumentarse de tal manera de superar el consumo. ¿Sectores de la oposición dicen que no son creíbles las cifras del Banco Central? Bueno, cuando fueron negativas. Acuérdate que tuvimos cifras negativas de 4, menos 4,8 en el 2009. En el 2010 descrecimos. La inflación a veces está en 25, 27. El personal técnico que trabaja de todos estos estudios son los mismos. No de ahora sino que hay gente de 15, 20 años hay un gran profesionalismo dentro del Banco Central y bueno, yo creo que ellos supongo yo que ponen eso como un elemento para crear alguna duda y bueno para que exista algún debate no pero ellos saben, inclusive algunos de los que dicen eso trabajaron en el Banco Central y ellos saben el carácter profesional que es el Banco Central porque ellos trabajaron ahí uno de los que opinan o algunos de los que opinan saben lo riguroso y el método científico y técnico que tiene el Banco Central de Venezuela. Nelson, ¿cuál es el peso del sector privado en la economía del país en este momento? Estamos casi al 60% del sector privado no petrolero, alrededor del 60%. Con, en este crecimiento están un poco más del 6%. La economía privada eh, creció como se mide, ¿no? el método más que la economía pública. Y el peso es alrededor del 60%. Eso que dicen, no, que la economía purgada está destruida, no. Hay sectores que están creciendo 20, 15, 12, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con madera creció alrededor de 25%. El textil creció a más de 15%. Hay unos que todavía están eh, con una dinámica de crecimiento de decreciente, eh, no han reaccionado, por ejemplo, como los lácteos. Los químicos tienen algunas dificultades, pero en general la economía está arrastrada por el motor de la construcción, los servicios del gobierno, las telecomunicaciones y las otras actividades económicas. ¿Sigue siendo muy dependiente la economía del país del ingreso petrolero? Bueno, como muchos países, ¿no? Tú ves aquí países de América del Sur que dependen de materias primas, ¿no? Otros dependen de la producción de alimentos. Sí. Eh, depende, nosotros somos dependientes del petróleo. O sea, cuando el petróleo empieza con fluctuaciones complejas, se toca la economía. Ojalá... Pero no se abren algunas aliados. alternativas distintas. Sí, se está se están hablando, se está hablando de, de... Se está reactivando la pequeña y la mediana industria y una nueva economía social. Pero transformar la economía en un periodo corto y muy difícil. Es extremadamente difícil, sobre todo si tú tienes un torrente importante de divisas que te vienen a través de la renta. Acuérdate que el precio lo, de promedio el barrita por encima de 100, eso le da una renta importante y bueno, esa renta lo que hay que tratar de traducirlo a que estas pequeñas empresas medianas y la nueva economía social se estabilice y, y sea productiva a futuro. ¿Hacia dónde se debe ir? Yo digo, se debe ir a la parte tecnológica, se debe ir a la parte alimentaria. Se están dando pasos en ese sentido. Sí, se están dando pasos en ese sentido y ojalá en un periodo no muy largo se puedan ver el peso de esa economía. ...a través de este, esta medición. ¿Y la producción en el campo? La producción en el campo se está produciendo. Ahora, se está consumiendo mucho más rápido de lo que se produce... ...y por eso es el de balance Pero... ...¿no es un sofismo? No, no, no, no. no. Acuérdate que hay un, método, hay un método de medición de la distribución de la riqueza... ...que es el método de Gini. Uno de los pocos países que ha modificado su método de Gini en sentido inverso, a medida que se acerca a cero mejor distribución, es Venezuela Venezuela mirad, una décima en retro de, de, de, de disminuir ese parámetro es increíble pocos países lo han hecho y eso significa que la renta petrolera se está distribuyendo a la mayor cantidad de gente posible no se está solamente concentrando en un sector sino que se distribuye, ¿cómo se distribuye? las misiones la parte de salud ahora con la misión vivienda, y bueno, y se han orientado políticas importantes para que bueno, la gente pueda tener mayores recursos y pueda eh, estar en mejor bienestar. ¿Y el empleo? El empleo, mira, está en este momento alrededor de 7. Acuérdate que Venezuela en diciembre disminuye, en enero aumenta un poquito el desempleo, pero lo importante es que ni siquiera en la crisis, José Vicente, del año 2009-2010, eh, se perdieron muchos puestos de empleo. Se perdieron algunos, pero no en las dimensiones que está sucediendo en Europa. Hay países que tienen 23, casi 25% de desempleo y en los últimos tres años han perdido 10% en esa capacidad de empleo. Venezuela no. Venezuela está fluctuando entre 5 y 8% dependiendo de estacionalidad y ojalá que nosotros podamos romper la barrera de los 5%. Ahorita está alrededor de 7%. Eh, ¿El agua de la construcción ha tenido algún impacto? Sí, claro, claro, son unos cuantos puntos. Cuando tú creces 30%, eso te genera más empleo. En la construcción, cuando tú terminas la obra, bueno, aparentemente sale desempleado, pero aquí como estás construyendo permanentemente, es una rotación de empleo importante. Y en este caso son empleos de diferentes profesionalidades. ¿no? Tienes el obrero calificado, tienes el obrero no calificado, tienes el técnico, tienes el ingeniero, tienes el arquitecto, tienes todo el comercio que está detrás de esto para poder satisfacer esa alta demanda, tienes los créditos, tienes el sistema bancario. Bueno, es todo un sistema que eh, se está articulando a través de ese motor. Muchos expertos lo han dicho, uno de los motores para reactivar la economía es precisamente la construcción. Vamos a hacer una pausa, y al regresar quiero que leemos sobre el tema de la inflación. Sí, cómo no. Dolor de cabeza permanente, ¿no? Total. Sobre este tema de la inflación, una respuesta que dan los expertos, los economistas, es que tiene un carácter estructural, ¿no? Y eso es cierto, pero, pero hay otras cosas allí, ¿no? Bueno. Porque, por ejemplo, en este momento está frenada la inflación en el país, ¿no? Y hay una tendencia a la baja. Pero se puede disparar nuevamente. Bueno, hay una tendencia a la baja, ¿no? Los análisis de nosotros, bueno, son muchas variables. La inflación en Venezuela interviene en muchas variables, ¿no? Está la masa monetaria. Tienen masa monetaria compra, entonces el consumo, la oferta, la demanda. Pero cuando uno va al, al detalle, por decirlo así, a lo micro, uno observa que son alrededor de casi 40 productos que son los que te generan mayor impacto en ese fenómeno. Y básicamente los productos son alimentos. Y dentro de los alimentos está todo lo que es la legumbre, están los cárnicos, están los lácteos, están los derivados del trigo y otros. No, y eso es lo de menos, porque <risa> eso no, no, hay gente que no, no metemos por esa vía. En todo caso... Eh, lo que hay que hacer es producir más, producir más y basarse en mucha ciencia y tecnología para la producción sin llegar al extremo de meter transgénicos ni nada de ese tipo de cuestiones. Hay que producir mucho, hay que producir muchísimo más. Si se produce mucho más, que es lo que estamos haciendo ahora, se distribuye mejor, porque también tienes, tú produces y si no lo distribuyes a tiempo, tiene mucha pérdida, en el caso de producto perecedero. En este caso, si lo distribuye bien, tiene eh, el circuito más óptimo. Entonces, eh, tenemos una mesa permanente de discusión sobre este tema, donde están todos los ministerios correspondientes del área productiva, está el Ministerio de Finanzas, se hace en el Banco Central, y todas las semanas nosotros mandamos a los distintos ministerios, a la Vicepresidencia y al Ministerio de Finanzas, un escrito sobre las alertas que se deben tener y bueno no sea que esto lo decisivo lo decisivo es que bueno está produciendo más se puede distribuir mejor y lo que tú no produzca tiene que traerlo adecuadamente en las proporciones que, que pronóstico para los próximos meses pronóstico los próximos meses que este año vamos a hacerlo por el año vamos a cerrar eh, sobre la meta eh, probablemente vamos a cerrar sobre la meta presupuestaria en lo que va de trimestre ha decaído, o sea, estamos alrededor de uno. El año pasado el promedio fue casi 1.8, o sea, casi 0.8 menos por mes en promedio. El que viene, que estamos ahorita en mayo, puede ser un poquito más que uno, pero el mes pasado fue 2, el año pasado fue 2.5. Es decir que cada vez estamos la acumulada desciende y también la anualizada. Y yo sí creo que se puede mostrar sobre la meta presupuestaria. ¿Y el factor especulación? Eso se está combatiendo y eso, bueno, ¿cómo se debe combatir el factor especulativo? Primero, con una política de Estado y el Estado la está estableciendo a través de la ley de costos justo Por cierto, tuvo impacto en el mes de abril, casi un punto se va a un por la ley ¿no? y por los operativos que están haciendo. Pero también el consumidor. Exacto, de el decido. consumidor, el consumidor Si tiene tú armas cortita, y preparas al consumidor, pues. Claro, ahorrar, mira, hay países que la herramienta principal, países con una economía distinta, pero la herramienta principal para combatir eh, ese tipo de fenómenos que suceden en muchas partes, es básicamente eh, la persona, bueno, se organiza y no deje que lo especula. Pero en todo caso, el, el productor también tiene que estar involucrado produciendo más a menor costo. Entonces, el menor costo con mejor tecnología. Es todo es un circuito, todo es un sistema. Y lo que consumimos también, probablemente a futuro, poco a poco, tenemos que ir cambiando la, el hábito de consumo. Por ejemplo, nosotros todos nos gusta y, y no es malo, ¿no? Que los pereceros lo comemos rápido, no lo almacenamos. Hay otros países, por ejemplo, el tomate tú lo agarras y lo, y lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo elaboras Y a la hora de la no producción, bueno, tú agarras y hace tu, tu diferente tipo de alimentos con lo que tienes guardado ¿no? en todo caso, bueno, es un tema muchísimo claro. para después ¿cuál es el tema ahora? el tema es utilizar mucha tecnología el tema es seguir aumentando la productividad y el tema es meterse en 40, 50 productos sin descuidar los otros y es lo que se llama el núcleo inflacionario que es un tema que los especialistas saben lo que significa el, los bienes y servicios del núcleo inflacionario yo tengo la impresión Nelson que este Banco Central que tú presides tiene características muy particulares. Es atípico, ¿no? Según mi punto de vista, ¿no? Aquí confidencialmente, que me puedes decir? Bueno, mira. Eh, acerca de esa percepción que uno tiene y de, la, de algunas actividades que estás desarrollando a través del Banco Central. ¿Qué es lo distinto? Mira, lo distinto es que el Banco Central está en una zona geográfica, que es Alta Gracia y sus alrededores, pues la Pastora. Estamos en Caracas y en Maracaibo. Y, bueno, eso no puede ser un ente abstracto, la economía no es abstracta, la economía es para nosotros, para los que vivimos, para el mundo, para nuestra población. Entonces nosotros hemos dado como una orientación un poco más de acercamiento con la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, una plaza y un, y un anfiteatro. En la plaza todas las semanas pre, eh, presentamos obras. Te estoy hablando de teatro, estoy hablando de danza, te estoy hablando que tenemos convenios con la Orquesta Sinfónica Juvenil, con el rajatabla, te estoy hablando de presentar ahí música de salsa, música de otra naturaleza. En general, todo lo que eh, la comunidad considera que uno puede hacer, lo tiene que hacer. Y cuando tienen su actividad... Para nosotros. los tecnócratas eso no luce como una osadía. ¿cómo? No, más bien, mira, eh, es como un principio... De humano pues Si tú tienes cómo hacerlo, porque no lo vas a hacer? Si tú tienes cómo buscar bienestar Y no bienestar netamente económico El bienestar a veces es que tú escuches un cantante que a ti te gusta Y tiene una, una, una, una línea editorial también Muy buena la línea editorial Tenemos una línea editorial excelente La fabricación Acaban del de, contenido es muy bueno Todos, todos los meses, ahorita acabamos de hacer los Amos del Valle Tenemos excelente libro y tenemos un comité muy bueno y muy técnico porque bueno, el contenido es importante, pero también la edición. Nosotros nos sentimos muy contentos ¿Esa actividad, por eso. Perdona, ¿esa actividad tiene que ver con la política, con que estamos ya en el marco de un proceso electoral? No, no, no, no, no, no. Es un, una concesión de vida. Una concesión de vida. Tú preguntas a cualquier técnico, cualquier obrero, y uno tiene que estar pendiente de las personas que trabajan con uno. Mira, de dar los buenos días, de saludarlos, de sentarse con ellos, de estar compartiendo con ellos hasta los problemas estructurales que pudiese tener una institución. Por ejemplo, había un momento que nuestra gente no tenía, si le daba alguna enfermedad crónica, se le debitaba de sus prestaciones sociales o de la caja de ahorro. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Nosotros tenemos cómo producir para que nuestros empleados, nuestros técnicos, tengan mejores condiciones. ¿Hay intentos por caotizar la economía del país en función de algún plan desestabilizador? Bueno, yo no, yo no tengo... que Uno no está dedicado a descubrir ese tipo de cosas. Son otros organismos. Te llega algo, ¿no? Llega algo, pero bueno, uno no se puede distraer porque no es la... Como usted dice, no es la finalidad de uno. La finalidad de uno, nosotros somos como los laboratoristas. Medimos, medimos aquí, medimos aquí, con la capacidad profesional que se tiene. Decimos, que está pasando esto. Esto pudiese corregirse así. Buscamos nuevos modelos, nuevas formas de medir, nuevas formas de interpretar esta realidad, que no es fácil. No es fácil porque estamos en una economía de transición entre una economía netamente abierta, neoliberal, y una economía donde se está poniendo lo que se puede al servicio del pueblo. Entonces, bueno, ahí hay transiciones, ahí hay formas distintas de observar las cosas. ¿no? De todas maneras, la política está presente en todo. En todo, claro. Absolutamente en todo. Indudable. En la economía, en la ciencia, indudable. ¿no? en el Banco Central, etcétera Indudable, etcétera. indudable. Pero, ¿qué, qué, ¿qué influencia puede tener la cuestión económica hoy en día, ya faltando cinco meses para unas elecciones? Bueno, la economía, afortunadamente, estamos creciendo y la inflación está ahí. Eso es lo que se llama la salud del gobierno, así lo llaman los técnicos, ¿no? No está caotizada. Indudablemente que puede haber elementos que quisieran que eso al revés, quisiera que tuviésemos decayendo, quisiéramos, bueno, que esto tuviese más ca... tuviera caotizado. Ya inclusive en el año 2002, 2003, hubo muestra, no ni siquiera presunción. Cuando tú cierras la industria fundamental, de la riqueza del país bueno, eso es caotización de la economía eso permea todo en el pasado lo tenemos ya reciente la historia vista no esperemos que eso no suceda esperemos que todos los venezolanos apostemos a que todo funcione lo mejor posible y eso sí, bajo la regla de oro pues ahí están las elecciones y cada quien que decida a su manera pues y se respeten los resultados para finalizar, tú reúnes una doble condición, ¿no? de técnico, de experto, numerólogo, no y al mismo tiempo político. A mí me parece que esa combinación es excelente. ¿no? ¿Qué pronosticas tú? ¿Tú eres optimista en relación al futuro? Bueno, yo donde vengo somos optimistas. ¿no? Acuérdate que cuando uno toca tambor, toca lo que se llama guapachay, y se mete una broma, uno siempre es optimista. En todo caso, mira, este año la economía va a crecer, la inflación va a decaer, el proceso electoral, aunque hay una polarización, pero afortunadamente el, los canales están funcionando. El Consejo Nacional Electoral, mira, de verdad, mira José Vicente, ha mejorado técnicamente el, de, la tecnología, pero una barbaridad. Tú fuiste candidato, tú sabes lo que era en esa época y lo que es ahora. Y cualquiera que, puede, que niegue eso es porque, bueno, no claro. sé qué está haciendo. Yo creo que la institucionalidad está prevaleciendo. Y mientras prevalezca esta nueva institucionalidad, bueno, el ciudadano va a estar mejor. Mira, hablando de, de, de, de, de, de temas, ¿no? Yo quisiera mostrarte esto y te lo voy a dejar. Gracias. Es un título de Luis González Carvajal Santa Bárbara. Es bien, bien interesante porque él es un ingeniero que después se hace sacerdote y luego tiene un doctorado en, en los temas correspondientes. Y escribe esto. A mi juicio un tema bien importante, el hombre roto por los demonios de la economía, el capitalismo neoliberal ante la moral cristiana. Entonces él hace una tesis neoliberal con los conceptos bíblicos. Bien Pero cada quien lo interprete. Bien interesante. Sí. No, leeré y te lo comentaré. Muchas gracias. Pero muchas gracias por la invitación. No, Vamos a la orden. A